Nos dice Pedro Asunción Villaverde Hola Asunción Hola buenas tardes Hola buenas tardes Asunción es eh, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica Y también de miembro de la Coordinadora Estatal Recuperando Para recuperar las in, la inmatriculaciones realizadas por la Iglesia También coordinadora de, de Alicante Laica Oímos tu reglón torcido ¿de acuerdo? Cuando queráis Venga uno de los primeros puntos que todas las religiones intentan controlar y con bastante éxito es la sexualidad y la fecundidad de las mujeres en general. El control de sus cuerpos, de sus conductas, de su aspecto y vestimenta, de sus modales, incluso de los espacios en los que deben o no deben estar. Porque los fundamentalismos religiosos se esfuerzan por no perder el control de las leyes para que los Estados no se hagan laicos. Este es su objetivo. Eh, as asum, eh, parece que cada vez son más las asociaciones feministas que, con que asumen las reivindicaciones laicistas, ¿no? Estoy pensando en la Asamblea de Mujeres Yerba de Buena de Córdoba, en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, eh, ¿no te parece? pues sí, por suerte se está empezando a entender que sin laicismo no, no, no se va a poder avanzar en el feminismo. Claro, eh, bueno no hemos, no hemos dicho, disculpanme, que Asunción Villaverde eh, se presenta al Senado por la, por Radicante en las listas de Unidad Podemos, es así, ¿no? Pues sí, aquí estamos en plena campaña electoral de acto, en acto. Oye, me, me llamó muchísimo la atención que en el debate solamente se tocaron dos temas, y los sacó Pablo Iglesias, el tema de el listado de reproches al PSOE de incumplimientos, el tema de que del, ya la derogación, de la denuncia de derogación del acuerdo del 79, ya eso se quedó olvidado, y también el tema de la educación. Eh, pero tam, eh, no se trataron otros temas Por ejemplo, el tema de las matriculaciones, el tema de la memoria histórica, que eh, hay, se calculan 100.000 personas que, bueno, eh, eh, eh, eh, eh, antiguos eh, miembros del Estado laico que fue la Segunda República eh, en las cunetas, ¿no? De todo eso no se es habló, pues sí, la verdad es que hay que decir que por desgracia la palabra laicismo aparece muy poquito en los programas, es esta asignatura pendiente y olvidada, que bueno, pues personas como yo pretendemos llevar a las instituciones, hay que decir en justicia que sí que es verdad que Izquierda Unida siempre lo ha tenido presente, tanto la ley de memoria histórica como el laicismo, pero el resto de los partidos políticos lo, tiene, lo dejan a un lado, y es que todavía tenemos una sociedad que se necesita mucha didáctica para para que el laicismo no se tome como algo que va en contra de, de, de profesar a cualquier religión. Y bueno, pues eh, es verdad que en el debate sí salió así un poco como de puntillas, pero yo sí que tengo que decir que, por ejemplo, sí que se ha conseguido, eh, gracias al esfuerzo de Recuperando y de Europa Laica y de las miles de, de reuniones que se han tenido con, con Unidas Podemos, entre en el programa electoral eh, la recuperación de los bienes inmatriculados por la iglesia uh -huh. eso se, se recoge en el programa y además creo que se ha tomado muy en serio dentro de la dentro de la organización del partido. Sí, a ver si, a ver si, en fin, eh, se avanza en ese sentido. Eh, me interesa mucho hoy que comentes la efeméride, vamos a oírla, ¿te parece? Sí, no. vamos allá. Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos. Tal día como hoy, un 25 de abril de 1974, por la canción que pusimos después de la editorial ya, ya lo anunciaba, la efeméride que traíamos hoy, en Portugal sucede la revolución de los claveles, poniendo fin a la dictadura de corte fascista, instaurada en 1926, siendo Oliveira Salazar quien encabezara... ...un régimen que se denominó... ...Estado Novo... ...comenzaba así la Tercera República Portuguesa... Eh, ...que... ...algún comentario... Asun? ...pues sí, se me ocurre decir por ejemplo... ...que eh, ha sido un hito histórico... ...el que eh, el, el ejército... ...en lugar de levantarse contra su pueblo... ...pues se, la, se levantara a defender a su pueblo... ...porque el ejército no deja de ser parte del pueblo... ...y bueno, que más nos gustaría... ...que eso mismo hubiera pasado en España... ...en vez de tanto levantamiento militar que alguna vez nuestro ejército comprendiera que tiene que ponerse de parte del pueblo, porque ellos son el pueblo también y es a quien tienen que defender. Claro, ¿cómo, cómo nos cómo no adelantó Portugal? La primera república portuguesa se inicia en 1910 y acaban no. con la monarquía, la segunda república duró hasta, hasta el 25 de abril, ahora están en la tercera, nos adelantaron. Pues sí, va, nosotros seguimos teniendo un jefe de Estado de las Fuerzas Armadas que se... ...que es el rey, que es un, un personaje que no ha sido eh, elegido por los españoles... Y bueno, pues esto es lo que tenemos, y mucho eh, militar fascista que está aportado a este nuevo partido de otra derecha que tenemos a las puertas del Congreso, por, por la desgracia de, de los españoles. Sí, sí, sí. Eh, oye, no te queremos entretener mucho porque creo que tienes ahora un acto electoral pues sí. o, o tal. Eh, ¿Quieres añadir algo más antes de.? Bueno, hay que recordar que también el 25 de abril también fue el día que los partisanos vencieron al, a la dictadura. En Italia, ¿cómo? cómo?... Ah, claro. También, sí. Hoy, es, hoy es, eh, también es la sí, sí, sí, sí. Sí, es cierto. En fin, bueno, pues nada. Mmm, que te deseamos muchísima suerte el próximo domingo, Asunción. Pues muchas en esas elecciones, esa, eh, a ver si. Hay, seguro, que que con, su, seguro que contigo que nos ahí nos avanzamos. La de, avanzamos que en. en la la sepia. <ríe> <ríe> claro que sí. Un fuerte abrazo, Asunción, Villaverde. Eh, eh, coordinadora de Alicante Laica Entre otras cosas Hasta pronto Muchas gracias, hasta pronto hasta luego. Miguel, saludo